excepcionalmente el equipo gestor de esta peña pues acoge la presencia de un amigo, de un intérprete musical que nos va a obsequiar no solo su amistad sino también la primicia, la exclusividad de dos temas contentivos en una producción discográfica que aún no ha salido al mercado y que evoca el entorno musical del que se ocupa esta señora vamos a dar el fortísimo aplauso al artista Ol Sacha adelante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 Gracias. Vamos a darle un poquito más de tiempo no. ahora. Eh, Santo Domingo. Rockover. Ha sido bautizado el género musical que es una mezcla de. Liderarnos humanos, actuemos con humanidad, sensibilidad, vibración, expresar. Necesito decirlo Dejo mi existir Vitalidad de mi ser La mejor versión es como una célula como